Gracias, presidente. Eh, buenas tardes, señora ministra. Muchas gracias por venir. Eh, vamos a empezar con una interpelación en la que queremos, eh, sobre todo, destacar que, según el relato del Partido Popular, gracias. la situación económica de este país ha mejorado notablemente y es frecuente escuchar al presidente del Gobierno y a todo el Ejecutivo que hemos superado la situación de crisis económica. Tanto el presidente como el Ejecutivo han mirado hacia los datos macroeconómicos, haciendo un relato parcial de la realidad que se está viviendo en este país. Una realidad económica en la que nadie habla en el Partido Popular de la situación microeconómica de emergencia social, en la que se encuentra instalada la mayoría social y trabajadora. Esta situación se está convirtiendo en insostenible para los millones de personas y familias que viven en situaciones económicas muy precarias, por debajo del umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social. El modelo económico neoliberal del que ustedes son un ejemplo paradigmático ha roto el vínculo entre crecimiento económico y bienestar de la mayoría social. Antes, cuando la, la macroeconomía funcionaba y daba buenos resultados, se traducía también en mejora en los indicadores de calidad de vida de la mayoría social. Ahora, cuando la, micro, la macroeconomía da buenos resultados, los únicos beneficiados son sus amigos y socios del IBEX 35, las grandes empresas. Desde su visión, solo tienen como, como indicador de mejora de la economía y de desarrollo social el PIB, el Producto Interior Bruto, pero esta, esta visión deja a muchas personas atrás. Desde el neoliberalismo se proclama que el esfuerzo personal es la clave para la integración social, pero no tienen en cuenta ni el entorno social ni el generar unas condiciones adecuadas para la integración social, o lo que es decir, la igualdad de oportunidades. Señora ministra, en su primera comparecencia en esta Cámara, en enero, en la Comisión de Asuntos Sociales de Sanidad, usted dijo que su ministerio se haría las políticas necesarias para mejorar la calidad de vida de la mayoría social. Y le digo literalmente que usted dijo que iba a fortalecer con sus políticas el estado de bienestar. Sus actos lo que nos dicen es que usted es una persona que ha presentado un inmovilismo total ante la situación de emergencia social que vive la mayoría social y trabajadora. Usted ha demostrado que, tra que tras la presentación de los presupuestos generales del Estado 2017 que la prioridad de rescate social y ciudadano que necesita este país no está en su agenda. Que mientras vemos cómo crecen las partidas económicas para Defensa, en un 30%, lo que supone miles de millones de euros para armamento, el aumento en Servicios Sociales ha sido de un 4,9%, el de Defensa ha sido un 30%. En estos presupuestos generales del Estado, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dicen que han aumentado la partida presupuestaria para 2017, pero estos datos si se desglosan y, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y gerente de Servicios Sociales, nos dice que de este aumento de 400 millones, 102 millones provienen de una subvención de la Unión Europea, el programa FEA de excedentes alimentarios, dirigido solo a familias con hijos. Y ustedes, señorías del Partido Popular, van a quitar estas ayudas a las personas de familias sin hijos para distribuirlas en las familias con hijos. Un gran reparto de la pobreza totalmente alejado del concepto de redistribución de la riqueza por el que trabajamos desde Unidos Podemos en Común Poder Mare. Es preciso recordar que, según el informe FOESA 2017, el 50% de las familias españolas están en peor situación que la precrisis del 2007, que la partida económica para la ley de dependencia ha sido incrementada en 100 millones de euros. Un aumento que, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es mínimo para las necesidades de las personas dependientes. Esta partida para dependencia fuera de la, deja fuera de la asistencia en el sistema a más de 340.000 personas dependientes en lista de espera, lo que significa que 90 de estas personas morirán cada día, 100.000 durante toda la legislatura teniendo derecho a ser atendidas y sin ser atendidas. Por, por el Estado. Esta partida tampoco garantiza que se ejecute toda la ley, puesto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a mantener unos límites presupuestarios y en la Ley de Dependencia se le exige a las comunidades autónomas que inviertan cinco euros por cada euro que les da el Estado. Señora ministra, en un país en el que los derechos sociales no están blindados en la Constitución europea hay en la Constitución española, pero sí el pago de la deuda bancaria, originada por el rescate de entidades bancarias y autopistas. Un país que, según la OCDE, contamos con la mayor cantidad de trabajadores pobres. Un país en el que el índice de Gini nos dice que en el año 2014 se alcanzó la mayor distancia entre personas ricas y personas pobres. En el que, según los datos de Eurostat, en el estado español el indicador Gini era de 0,329 en el año 2009 y ha pasado a ser 0,346 en el 2015 un país en el, que más, en el que según el informe mundial de la riqueza hubo un 40% más de millonarios en el año 2016, a la vez que según los datos de la tasa rope hay 3.5 millones de personas en situación de pobreza extrema. Un país con un 28% de la población en riesgo de exclusión social y pobreza, 13,300,000 personas. Un país en el que el 50% de las pensiones es menor de 667 euros al mes. Un país en el que no se atiende a más de 340.000 personas en la atención a la dependencia, en el que un 33% de la población infantil está en riesgo de exclusión. Un país en el que 5 millones de personas sufren pobreza energética, mientras los directores de las grandes empresas y multinacionales energéticas cobran más de 40.000 euros al día. Un país en el que dos de cada tres personas de origen extranjero extracomunitario se encuentran en situación de pobreza y exclusión. merecen los presupuestos con un carácter social tan injusto con las personas que más lo necesitan? ¿Qué ha hecho usted, señora ministra, para conseguir que las políticas sociales sean el último interés para este Gobierno? ¿Cómo puede justificar que se aumente más el gasto en armamento que en políticas sociales? ¿Qué piensa usted de la reciente compra de aviones militares acordada entre el presidente Rajoy y el señor Donald Trump. ¿Ha pensado usted cuál es su peso dentro de este Ejecutivo y el peso de las políticas sociales dentro de este Ejecutivo? ¿Considera usted que ha mejorado el estado de bienestar durante su mandato? Y le podemos decir, señora ministra, que hay causas para explicar esta situación en la que nos encontramos hoy. La desregulación del mercado laboral es la primera, el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios. 3,4 millones de personas paradas en este país. Cuatro de cada diez jóvenes están en desempleo. 2,8 millones de personas llevan más de dos años en paro. Un 15% de las jornadas laborales son a tiempo parcial. Un 26% de los empleos es temporal, a tiempo parcial. Solo Chile y Polonia son los únicos países de la OCDE con mayor temporalidad en el empleo en España. 6 millones de asalariados ganan menos del SMI en este país. El modelo de fiscalidad es débil y regresivo. El 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las familias trabajadoras. España es un país con un modelo de fiscalidad débil sobre el patrimonio, la riqueza o los capitales. 17 de las 35 empresas del IBEX 35 no pagan impuestos de sociedades o por motivo de las desgravaciones fiscales que le hacen ustedes, señores del Gobierno del PP. Y el tercer motivo es el desmontaje de la protección social en una Constitución en la que se prioriza la modificación del artículo 135 y se prioriza el pago en la deuda bancaria antes que la provisión de las políticas sociales, en el que el artículo 53.3 deja en un aspecto secundario la provisión de políticas sociales y la deja a merced de la cantidad económica que se disponga para ello. Un país en el que España destina 2,7 puntos menos del PIB, del Producto Interior Bruto, en protección social que el resto de los países de la eurozona. Y señora ministra, ya sé que es muy duro recibir tantos datos, pero también le queremos decir, hay soluciones, hay soluciones para revertir esta situación. Y desde aquí le queremos proponer, desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en Común Poder, en Marea, le queremos proponer soluciones también, no solamente le queremos dar un diagnóstico tan crudo. Le queremos decir que puede usted aportar para que en este Ejecutivo se haga un modelo de fiscalidad fuerte y progresivo que permita recaudar más dinero para destinarlo a políticas sociales. El problema de la financiación de las políticas sociales no es el gasto, señora ministra. Es Este país lo que tiene es un problema de recaudación. Solicitar el mismo esfuerzo fiscal para los trabajadores que para las sociedades. Una mayor carga fiscal para las rentas altas y el patrimonio. Recuperar las políticas sociales y redistribuir la riqueza. Crear un sistema de garantía de ingresos, señora ministra. Rescatar a las personas en situación de desempleo de más que de dos mire, años. Señoría. Desarrollar, no, presidente gracias desarrollar la ley de dependencia en su totalidad generaría 700.000 empleos mejorar las condiciones laborales se podrían derogar las dos reformas laborales y abrir un nuevo proceso constituyente señora ministra hace falta una constitución que blinde los derechos sociales ante el pago de la deuda a entidades bancarias una constitución que no resuelva solamente el problema territorial, que reconozca la diversidad plurinacional de este estado, con un estado federal y republicano en el que la democracia y la libertad nos permita elegir una jefatura de estado. Gracias, senador Para nombre del gobierno.